Este video empezaré con esta frase, si no son tus llaves, no son tus criptos, y en el transcurso de este video sabrás por qué. Además, tengo un valioso regalo para todos los que se van a quedar hasta el final del video. Amigo, amiga, si estás viendo este video seguramente es porque tienes algo de conocimiento sobre criptomonedas o bienes digitales. Si este no fuera el caso, te sugiero que guardes para ver más tarde investigues un poco de qué es Bitcoin, cómo funciona y luego vuelves a este video que te servirá de mucho para cómo y dónde guardar de manera segura tus criptomonedas. Si bien es cierto, este no es un canal de finanzas o criptomonedas pero es una de las maneras en las que diversifico parte de mi patrimonio y como ya saben, comparto algo de lo que sé mediante este canal. Así que trataré de explicar lo más sencillo posible con ejemplos para todas las personas que aún no están metidos en este mundo de la criptografía. Verán, pues para ustedes adquirir Bitcoin pueden hacerlo de tres maneras. Una de ellas es ganarlo gratis, que este sería tema para otro video. Otra de las formas es vendiendo o brindando algún servicio. Y la tercera forma pues sería comprarlo directamente en un exchange. Estos exchanges serían como un banco o una empresa a las cuales compras criptomonedas. Estos exchange te dan la opción de poder guardar tus criptomonedas en sus plataformas. También tienen la opción de, de bloquear tus criptomonedas hasta cierto tiempo. A cambio de eso te dan intereses. Estos serían como los depósitos a plazo fijo en los bancos convencionales. Hasta aquí todo bien, pero esos exchange al ser de propiedad privada y al no existir ninguna regulación por ningún gobierno en el mundo cripto, existe la posibilidad de que en cualquier momento sean declaradas en quiebra o simplemente sus plataformas sean hackeadas y lo perdiste todo lo que tenías hasta el momento. Uno de los casos más recientes y más sonados pues es el caso del Exchange FTX. Pero tranquilos, aquí les traigo la solución, para eso hice este video. Existen las billeteras frías o cold wallets, los cuales son como unos pendrives o memorias USB. En estas billeteras puedes guardar toda clase de criptomonedas y bienes digitales. Estas billeteras son muy seguras ya que al no estar conectadas a internet es prácticamente imposible que alguien robe tus criptomonedas y solamente podrías acceder tú mediante tus claves o tus llaves guardadas en estos pendrives. Pero así como tienen su lado bueno también tienen sus contras ya que al ser dispositivos electrónicos se pueden averiar. Si se mojan se malograrían, si hay un incendio se queman y a esto hay que sumarle de que a veces hay que instalar programas y hacer configuraciones muy complicadas en estas billeteras frías. Y por último, si te llegase a pasar algo, posiblemente nadie más de tu familia sabría cómo recuperar tus bienes que están en estos pendrive. Felizmente encontré una billetera fría que se adapta perfectamente a mí, soluciona todos los inconvenientes y no tendríamos que hacer todos estos procesos engorrosos mencionados anteriormente. Hasta bastaría con solo escanear un código QR para hacer depósitos o cobros en tu billetera. Es resistente al agua y a altas temperaturas y cualquiera de tus familiares que tenga esta billetera en la mano puede acceder muy fácilmente a tus bienes y a tus criptomonedas. Y por último, lo que más me gusta es que tienen una apariencia súper estética ya que tienen la forma de una tarjeta, ya sea plateada o de oro. Ahora mismo haré un review y les estaré mostrando a detalle esta hermosa billetera. Y también aprovecho para comentarles que estaré regalando una de estas billeteras plateadas. Así que quédate al final del video para decirte cómo llevártelo. Entonces empecemos con este review. Yo voy a abrir una billetera dorada porque esta será para mi uso. A ver producción por ahí por favor. Muy bien. Aquí tenemos. Miren, a primera vista esta es la presentación con la que viene la billetera podemos ver bien embalado totalmente seguro y protegido por un cartón a ver un, un cúter por ahí aquí está el cuchillo del viajero el cuchillo del viajero ok entonces vamos a desempaquetar esta billetera y como ya les digo a simple vista bien bonita aquí se ve la tarjeta dorada en el fondo pero vamos a ver qué más tiene adentro. <risa> Esto. Bien embarado, bien seguro. sacamos la bolsita esto es lo más placentero que se siente al abrir algo nuevo dejamos la bolsa por aquí vamos a abrir de esta manera como dice aquí, open vamos con todas las de la ley nosotros, conforme nos dice vale, ok, jalamos levantamos esto y, oh, miren, miren esta hermosura, ah, viene protegido por un acrílico, a ver, veamos qué es esto, este es un, al parecer para poder guardarlo ahí la billetera, vamos a dejarlo aquí, sacamos esto y aquí solamente hay cartón, cartón dejamos aquí y miren, esta es la billetera, amigos, protegidos por un acrílico súper grueso. Por eso es que es muy pesado. Imagino que hay la forma de, de abrir. Uf. Bueno, disculpen. Al abrir acá, cayó la tarjeta. Y les comento también, esto sirve, por ejemplo, para un regalo de alguien para alguien, algún familiar que saben que tiene sus ahorros o inversiones en criptomonedas esto sería un regalo perfecto porque les comento sin necesidad de que ustedes estén abriendo esta cajita tal cual como viene de, de, del, del mismo wallet vale, este ya lo voy a sacar a modo de ejemplo nada más, sin abrirlo por ejemplo, ustedes pueden abrir esta pestaña de acá y sin abrir la tarjeta, ¿eh? sin abrir la billetera, abrir esta pestaña y por ejemplo, eh, ideal para un regalo de cumpleaños o para alguien que sabe que utiliza, las, que utiliza criptomonedas, que tiene sus inversiones en criptomonedas, pues qué tal si le hacen un regalo así y entre, entre todos pues depositan cierta cantidad de, de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda aquí. Entonces cuando ustedes le dan este regalo perfecto para esa persona, pues aparte de lo estético que se ve la tarjeta, aparte de lo bonita que es, pues al utilizarlo se va a dar cuenta que ya tiene por pues, fondos esa tarjeta, que ya que ya tiene depósitos en esa tarjeta entonces pues sería un regalo perfecto de cumpleaños o para alguien muy querido pues que sabemos que le gustan las criptomonedas ¿verdad? ahora sí, pasamos a, a inspeccionarlo yo pensé que no se abría esto pero sí hay que abrirlo con mucho cuidado jalando así y aquí queda la billetera al descubierto En la página de Valet pueden ver las, las medidas. Les voy a dejar enlaces a la página de Valet para que ustedes si quieren adquirirlo, esta tarjeta la pueden comprar en la página de Valet. O también pueden adquirirlo desde mi persona. Yo también lo tengo. He hecho unas conversaciones con Valet, así que yo también puedo venderlo y si es mejor en mi país, mucho mejor Perú. Pero también puedo hacer envíos al mismo precio al que lo encuentran en la misma página de Valet, en la misma empresa. Bueno, como pueden ver, miren aquí, esto es básicamente la tarjeta. Eh, aquí ven un código QR, si yo escaneo ese código ya puedo hacer depósito. Y, por ejemplo, para yo poder retirar eh, fondos de esta, de esta billetera, pues tengo que levantar este sticker... Y ahí hay un código que tengo que escanear en mi aplicación para recién poder enviar las criptomonedas. Y muy aparte de eso también, es muy segura esta billetera, porque aquí tiene una, una parte donde tenemos que raspar. Si no tienen esta clave que viene aquí debajo de esta parte que tenemos que raspar, no, no podemos hacer nada. Así que es súper segura esta billetera. Si, si alguno de ustedes lo adquiere, pues asegúrense de que no esté manipulada, no esté raspada esta parte, no esté levantada aquí. Aquí abajo, como les comento, tiene otro código. Este sería el código público al que le pueden mostrar a cualquier persona para que les envíe criptomonedas a, esta, a, esta, a este código, a esta billetera, ¿verdad? Pero para que ustedes envíen ya tendrían que destapar este sticker. En la parte de abajo hay otro código QR Que es como confirmación para que ustedes puedan enviar O retirar criptomonedas a otro lugar Aquí en la parte de atrás Pues no sé sinceramente para qué sea esto Acá podrán grabar algún nombre o algo así Pero eh, esa tarjeta dorada eh, Está hecha en acero inoxidable Y chapada en oro de 24 quilates Así que esto es súper duradero muy muy resistente y como pueden ver viene con su con sus dos pues con sus dos con sus dos protecciones a ver vamos a vamos a ver cómo lo podemos poner aquí en esta ok abrimos así de sencillo y lo colocan ahí está súper segura para que no para que no sufra rayones, esto ya les digo que vendría siendo como un modo de ahorro para los que quieren, por ejemplo pueden dejarlo en una caja fuerte, guardarlo en el banco y va a estar súper seguro aquí sus criptomonedas, pueden guardar infinidad de criptomonedas en esta billetera, entonces súper bonita, de verdad me gusta mucho, eh, si por mí fuera lo andar en la billetera, pero no es, no es para ese fin, verdad, esto es para guardar muy seguro tus activos digitales, y de verdad que me gustó mucho eh, me parece súper bonita súper presentable miren una vista más ok ya ah, olvide, eh, olvide comentarles esto también que es tiene un imán o sea, se pega ven esto, esto por ejemplo yo lo podría colocar de esta manera voy a tomar la tarjeta lo pongo aquí Ok, viene calza perfectamente y lo pongo con esto y por ejemplo si tengo una tienda y quiero cobrar en bitcoin no quiero hacer mis cobros en bitcoin o que me hagan mis transferencias pues lo podrían lo pondría en una vitrina y súper bonita presentable verdad para que lo escaneen nada más con este código y automáticamente me van a estar enviando mi dinero para acá entonces Así es como funciona esta tarjeta. A más detalles pues pueden investigar en la misma página de Valet. También les dejo la descripción del video. A ver, otro de, los, otro de las formas que dice Valet para que detecte si eh, esta billetera es original. Pues dicen que si tú levantas esta parte de aquí, este sticker. Ah, sin levantarlo nada más. Tiene un, tiene un olor, un Un perfume. Un perfume de Valet, súper agradable. Ah, qué, bueno, qué rico huele. Pero bueno, ustedes ya se van a dar cuenta cuando alguien ha hecho transferencias porque esto va a estar levantado, ya no, ya no pega igual. Y otro de los métodos también para que verifiquen que la tarjeta es original, la billetera es original, pues pueden meterlo en, en esta luz ultravioleta, esta luz morada para detectar billetes falsos. Y esta parte de acá se va a iluminar. Que es una de las formas en las que pueden también cerciorarse de que, de que la tarjeta es original, pues verdad. Muy bonita. Entonces me gustó mucho. Aquí voy a hacer. Voy a guardar mis, mis criptomonedas. Cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en inscribirme. Estoy para ayudarles en lo que pueda. Ok, mi gente, entonces lo que vamos a intentar ahorita es. Retirar criptomonedas a esta billetera fría, ok. Yo tengo mis criptomonedas en Binance y lo voy a retirar a esta billetera para que estén más seguras. Ok, lo primero que tienen que hacer es escanear este código QR que ven en la cajita de cartón para que puedan descargar la aplicación de Vale. Tienen que tener un lector de, de códigos. Yo ya tengo uno aquí. Como pueden ver, voy a escanear este código. Ok, me envía directamente a la página de Ballet. voy a abrir en el navegador. Aquí contamos con tres opciones al ingresar a la página de Ballet. Eh, si es que tuvieran un iPhone, eh, pueden descargarlo desde la App Store o desde la Play Store o directamente tener el aplicativo en formato APK, ¿no? ¿verdad? Eh, en este caso lo voy a hacer mediante el Google Play. Ya, me manda directamente a Play Store para descargar la aplicación, pero como yo ya lo tengo descargada, le voy a dar en abrir. En el caso de ustedes, tienen que descargar la aplicación. Lo primero que les va a aparecer aquí, pues, eh, es esta interfaz en la cual le van a dar aquí en escanear para que ustedes escaneen su billetera y les agrega aquí a la aplicación. Ok, escaneo, listo, ya está Automáticamente me apareció aquí Lo pueden cambiar de nombre, personalizar En este caso no lo voy a hacer También pueden agregar más monedas o, o NFTs Miren, acá hay una infinidad de criptomonedas A la cual se pueden crear una dirección Aquí en su tarjeta, en su billetera ya. En este caso yo solamente quiero Depositar Bitcoin, como pueden ver aquí Está con en cero El balance También pueden depositar NFTs y siempre estar mon monitoreándolos desde la aplicación, nada más sus, sus ahorros, ¿verdad? Y no es necesario que tengan la tarjeta. Bueno, yo tengo algún algunos bitcoins en este chain Binance. Así que voy a abrir la plataforma de Binance para que desde Binance pueda poder enviar a, a mi billetera, ¿verdad? <coughs> Bien, ya tengo acá abierto la, la aplicación de Binance. Voy a ir aquí a billetera, fondos. Ok, desde aquí voy a enviar entonces a mi billetera. Aquí hay una opción retirar, le damos en retirar. Eh, aquí me pregunta, ¿qué criptomoneda quiere retirar? En este caso yo quiero retirar Bitcoin. Ok, le doy ahí, enviar a través de la red de criptomonedas. Aquí la primera opción. Y aquí hay la opción de enviar. De enviar, de escanear un código QR, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es presionar aquí en este icono de QR y escaneo el código QR. Ya está. Aquí me pregunta qué cantidad de, de, de Bitcoin quiero retirar. En mi caso lo voy a poner el máximo. Todo lo que tengo. Desde la billetera fondos y tal. Ok, le voy a dar retirar. Ok, acá hay estas páginas es de confirmación. Como pueden ver, <coughs> aquí tengo que confirmar que quiero hacer el retiro a esa dirección. Le doy confirmar. Y a ver, para garantizar la seguridad de tus fondos, debes aprobar el cuestionario de verificación antes de continuar con el retiro. Eh, voy a dar a verificar ahora. Como es la primera vez que estoy retirando de este exchange, seguramente por eso me pide que verifique. Eh, aquí voy a aceptar, a ver que dice acepto y confirmo el tener lo siguiente. Este retiro puede implicar riesgo, sí. vaina no puede confirmar si existen riesgos relacionados con otras plataformas, ok. Y le doy siguiente. Alerta de riesgo está. ¿Qué relaciones existen entre el Trae de los fondos y tú? Eh, familiar o amigo, si o no, también envío los fondos a mí mismo. Aquí en esta opción, siguiente. Ok, al otro radio, estamos de está verificar la identidad del destinatario y tal, ya. Um. Te pone un video ahí, vamos a hacerlo rápido, confirmar. Ya está, ahora, ahora sí voy a confirmar nuevamente mi retiro a la billetera de... De Valet, ¿verdad? Mm, esperamos un momento. Ojo, aquí... Aquí la plataforma, el exchange Binance me está cobrando algo de 5 dólares. Y pues ese es su negocio. A ver, para verificación de seguridad, para poder hacer el retiro, me pide pues que, que ingrese estos códigos, ¿verdad? Que me, envía, me van a enviar un código al correo electrónico y un código a mi teléfono. Le voy a dar a obtener código. Mm, ya, me enviaron seguramente al correo. Voy a revisar el código que me envía al correo. Para poder hacer este retiro. Mm, aquí está, un código de retiro, ¿verdad? Vamos a ingresar este código. Y vamos nuevamente, lo copiamos aquí, en este cuadro. hasta ahora sí me dice, te vamos a enviar un código de verificación a tu teléfono. Ok, bueno, vamos a obtener el código. Y ahora me va a llegar un mensaje con un código de verificación seguramente. Bueno, ya me llegó el código de verificación de, a mi teléfono. Voy a pegarlo aquí, a ver. Una vez tengo ingresado los dos códigos de verificación, tanto del correo y el código que me ha enviado al teléfono, al teléfono, le doy en enviar, ok. Aquí estaría ya enviándolo directamente a mi billetera fría. Listo, ya está. Procesar el retiro. Es bueno retirar parte de los fondos, diversificar en diferentes lugares. Porque, como pueden saber, el mundo de las criptomonedas en estos últimos tiempos está pues muy inestable. Así que mmm, es bueno tomar tomar acciones ante este caso, ¿verdad? Entonces, ya retiré esta cantidad a mi billetera fría. Ya lo tengo aquí totalmente segura. Y aquí ya no tengo nada que ver más con Binance. Y. Esto me dijo que me va a demorar más o menos en una hora. En una hora yo abro mi aplicación de Valet y mis fondos van a aparecer aquí. Aquí en esa tarjeta donde dice que tiene cero, ya pues van a aparecer mis fondos, ¿verdad? Y así de sencillo, amigos. Ahora lo que había prometido de un principio, como pueden ver, aquí tengo un paquete de tres unidades, pero son billeteras plateadas. ...que básicamente tienen la misma función que una dorada... ...lo único que... ...esta es chapada en oro de 24 kilates... ...y esta solamente es plateada... ...¿verdad? plateada... ...pero fabricada en acero inoxidable también... Puedes depositar la misma cantidad de criptomonedas, los mismos activos digitales, los, los mismos NFTs, es lo mismo amigos, simplemente es la presentación. Aquí tengo como les comento un paquete de tres unidades que me hizo llegar Valet y pues una de, una de estas unidades quiero compartirlo con ustedes, eh, ahorita está en el paquete de tres no lo voy a abrir. Pero lo voy a abrir en el momento en que tenga que enviarlo a alguno de ustedes que se va a llevar una de estas billeteras. Pues lo único que tienen que hacer amigos es suscribirse al canal. Vamos a ponernos un reto no muy grande. Ahorita en el canal somos 250 y tantos suscriptores que es poquísimo. Vamos a, ponerlo, vamos a ponernos un reto, un reto más o menos. Lleguemos a los mil suscriptores, está bien. Lleguemos a los mil suscriptores. En cuanto llegue a los mil suscriptores... Voy a hacer un nuevo video sorteando entre todos los que están suscritos a mi canal, en vivo voy a hacer el sorteo para que no, no piensen que haya fraudes ni nada y para ver quién es el ganador y me estaré contactando con esa persona automáticamente para que me envíe su dirección y yo pueda hacerlo llegar a esta billetera totalmente sellada así como pueden ver. Sin manipulaciones ni nada, le voy a regalar una de estas unidades, ¿ok mis amigos? Entonces pues apoyenme suscribiéndose al canal, dando like a este video, de diferentes maneras pueden apoyarme, una de las maneras también que pueden apoyarme pues eh, si ustedes quieren adquirir una billetera fría es contactándome, lo estoy vendiendo al mismo precio que están vendiendo en, en la página de Valet esta está valorizada en 35 dólares y esta en 99 100 dólares la dorada ¿ok? es lo mismo amigos eh, con la misma seguridad con la misma garantía tengo eh, un sistema de devolución si es que llegara manipulado si es que llegara aplastado roto no entonces pues automáticamente yo les, les reintegro su dinero con total garantía mis amigos si quieren adquirirlo desde la página de Vale también lo pueden hacer. Ahí tienen el enlace en la descripción de este video. Lo pueden comprar desde ahí. No me hago ningún problema amigos. Entonces espero que este video informativo les haya gustado. Les haya sido de su interés. Y compartan con alguien que saben que tiene sus ahorros en, en criptomonedas. En, en Bitcoin y también compartan este video Para ir conociendo un poco más de este tema Hay muchas personas que aún no conocemos este tema Así que mis amigos espero que les haya gustado este video Me despido Disculpen por los inconvenientes, a veces el ruido. Estoy en un lugar ahorita en Satipo, Junín, que están de Carnavales, así que seguramente han escuchado por ahí alguna que otra banda, algunas publicidades, ruido, bulla. Disculpen también la fluidez con la que me expreso, no tengo mucha experiencia en grabando videos, pues, pero ahí vamos, ahí vamos, intentamos hacer algo y compartir lo bueno con las personas, pues, que están suscritas a este canal. Cuídense mucho, mis amigos. Nos vemos hasta la próxima ya les ya a estar sorprendiendo con algo nuevamente, así que nos vemos, hasta la próxima, chao